Y hola gente de YouTube, y bienvenidos a mi canal de Domestika9000 El día de hoy vamos a hacer un nivel bien difícil de Geometry Dash Así que vamos al juego, pues Muy bien gente, pues estamos dentro de Geometry Dash Vamos a meternos acá, acá Y... ¿Dónde está? está A ver cómo nos va Ah Yes, you've probably been told. Don't reply to this guy. He's just trying to get a rise out of you. Yes, it's true. You respond, and that's his cue to start trouble on the double while he strokes his badly stubble. You've been true. You've been true. You should probably just fold with me. You enjoy, you enjoy. Have a nice Ahí está Bien facilito Bueno chicos eso fue todo Suscríbanse al canal para más videos De Geometry Dash o de otros juegos Y hasta luego, bye